aquí que se estén preguntando, ¿cómo encuentro expertos, Dani? Dani, ¿cómo, ¿cómo? Vale, yo soy coproductor porque no quiero aparecer en frente de la cámara, porque no quiero dedicarme a las redes sociales, porque simplemente quiero crear un negocio online, pero ¿cómo encuentro expertos? Y entonces me viene la historia, y no puedo dejar de pensar en ello, de, de David. Que David además es un chico bastante, bastante joven, que mmm, el tío entró, luego fue en la segunda edición, Segunda, primera primera edición, segunda de la delincuador la de Lanzamientos. Dijo, Dani, yo tengo mi trabajo, pero estoy cansado de mi jefe, tío. Estoy cansado de que me manden, estoy cansado de ir al trabajo, estoy... quiero cambiar. Y él era un poco el estilo de Karina, no quería aparecer enfrente de la cámara. Él lo que quería era ganar dinero para crear su negocio online. Y hay mucha gente que se pregunta: ¿necesito dejar mi empleo para poder emprender? Y la respuesta es que no. Emprender puede ser tu plan B hasta que generes más salario, más dinero que con tu salario, y entonces se convierta en tu plan A. Pero recuerda que una milla de mil pasos empieza con un primer paso: que si quieres quedar con un, tu negocio online. Empiezas con esto, me registro en la masterclass y accedo a... Todos son pequeños pasos que, cuando tomas una vista de pájaro, dices, ah, ahora todo encaja. Porque lo que no quiero es que se cree la imagen de que esto es dinero fácil o dinero rap. No me gusta eso. Aquí hay que trabajar. Y, de hecho, todos los, no todos los alumnos del incubador de, de, de lanzamientos tienen resultados, ni mucho menos ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no todos llegan hasta el final. De hecho, damos una garantía, la verdad es, el, el, el domingo, es que es muy loco, el domingo 12, donde si tú, haciendo lo que dam, lo que decimos, el incubador de lanzamientos, no logras facturar al menos tus mil primeros euros, te devolvemos en dinero. Dani, pero, pero ¿cómo haces eso, hijo mío? Porque sé que si tú llegas hasta el final, que si tú haces todo paso a paso, es inevitable que no crees tu negocio, online, que no hagas tu primer lanzamiento, que no factures dinero. ¿Por qué? Porque es lo único que llevo haciendo, eso y viajar durante los dos últimos años. Eso y viajar durante los dos últimos años, por eso sé que funciona, pero al final me he dado cuenta que es un problema de compromiso, no conmigo, sino con ellos. Pero también hay gente que lo logra. Gente como Eva, David, Mart. Gente que estoy entrevistando todos los días a las tres en Instagram. Lo tienes ahí. Y lo hago para que veas que es posible. Que es posible generar 90.000 euros en cuatro días, 70.000 euros en 6... Es posible y lo tienes todo documentado. Y una vez que lo ves, que ves la oportunidad que hay ahora, ya no puedes dejar de verla. Ya no puedes decir que no existo, que no te lo contaron No puedes negarlo. Ya la responsabilidad está en ti. Lo que te contaba, que me enrollo más que las persianas, David aprende la habilidad de hacer lanzamientos gracias a, a que entra al, al programa y no te pienses que el tío se va por ahí echando papeletas, oye soy coproductor, busco un experto para poder lanzar y ganar dinero y generar mi negocio online y, y mandarla a tomar por cu a mi jefe. Se va su amigo, pero no un amigo cualquiera. Un amigo que se dedicaba a los grafitis. Grafitis, bote, pared. Correr policía. Y le dice. Somos amigos. Me mola lo que haces. Y quiero ayudarte a que más gente pueda aprender eso que tú haces. Y que además tú te lleves dinero. Sí, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Te voy a lanzar. En su primer lanzamiento. Con este experto de grafitis, David facturó 3.580 euros. Y esa persona era un amigo. No era un extraterrestre, no era alguien súper cualificado que tenía mil millones de seguidores, era su amigo. Ni redes sociales tenían. Ahora David me escribió el otro día, además fue súper bonito, porque estaba tomando. Había justamente pedido de cenar, tenía el móvil aquí al lado, y ya me había puesto mi platito con. con mis, mis, mis gambitas, mi. Y de repente no la vi. Me dice, Dani, vete preparándola. Digo, yo sé que la tengo preparada, amigo. Y me dice, la placa de los 10.000 ya es mía. Y yo como que ya es tuya. Y me dice, he hecho el lanzamiento con mi segundo experto y he facturado 10.384 euros.